Todo el país lo escucha a través de Panamericana. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, querida Ross. Quiero saludar a toda nuestra radiovivencia de Panamericana. Y bueno, como tú decías, ya han pasado 15 días del mes de enero. Eh, nosotros, eh, como todas las personas, se tiene que hacer una evaluación de cómo hemos dejado el 2022, cómo hemos terminado y cuáles son las perspectivas para este 2023. Mira, el año 2022 nosotros eh, hemos alcanzado un, unos indicadores muy favorables, muy eh, relevantes a nivel internacional. Uno de los eh, indicadores eh, que ha sido noticia y que sigue siendo noticia, no solamente en el 2022, y que sigue siendo noticia ahora en el 2023, porque las metas que nos hemos programado para esta gestión son bastante eh, exigentes como gobierno que hemos pedido que se vaya avanzando. Primero, primero, fíjate aquí. El año 2022, y para nuestra población, eh, para que, que se pueda eh, también informar, el, la inflación, el incremento de los precios en la economía boliviana llegó a 3,12%. durante ¿no? toda la gestión 2022 los precios subieron en 3,12%. Esta situación de los precios no solamente ha sido un tema de noticia a nivel local, sino ha sido a nivel internacional algo relevante porque a, a, en afuera estamos viviendo procesos bastante más complicados, es decir, estamos teniendo eh, inflaciones o incrementos en los precios más amplios, inclusive eh, se, se dice que en el caso de Argentina, en el caso de Venezuela, por ejemplo, eh, ya ha superado el, el, el 100%, ¿no? O sea, ya se ha duplicado los precios en esa economía. En el caso del Perú estamos por, en una situación no menor, tenemos incrementos, tenemos en el caso de Brasil lo propio está pasando, en Colombia, en Chile. En realidad, en la región eh, estamos teniendo eh, altos niveles de, de inflación, ¿no? Como te decía, Chile están con 12,5%, Colombia está con 12%, Uruguay está con 9% y así podemos encontrar Perú está con el orden del 8% de incremento. Países de la región que estamos teniendo bastantes problemas respecto al incremento de los precios. ¿Por qué es importante, Marisol este elemento y por qué es importante que se, se lo pueda conocer eh, y dar a conocer a nuestra población? Porque los precios es el principal impuesto, se lo dije así, técnicamente y académicamente, que golpea muy fuerte al sector empobrecido, al sector de bajos ingresos en una economía. ¿Por qué? Porque para una persona que tiene ingresos bastante altos es, leer, eh, eh, digamos, no es cómodo, pero le es más fácil poder asumir precios más altos que respecto a una persona que tiene ingresos más bajos, ¿no? Entonces, por eso es importante tener este tema tan presente eh, en nuestra economía y es lamentable no es lamentable particularmente en este tema de los precios que se, que algunos eh, políticos como el señor Manuel Morales que se fue que fue entrevistado hace un momentito por, por, por el por el medio de prensa señalaba que eh, nosotros no somos somos invisibles ante el mundo <risa> Realmente no sé qué, qué periódicos lee el señor, yo le recomiendo que lea ¿no? periódicos internacionales, pero por ejemplo en, el, en los periódicos del mundo, en los indicadores de financieros, indicadores, en las revistas financieras, en las revistas dedicadas a la economía, Bolivia ha resaltado en los últimos, estos últimos periodos, fundamentalmente el año pasado, es más, nuestro ministro... Fue reconocido en, en, en estas revistas por la, la recuperación económica tan rápida en un escenario de pandemia que teníamos. Tenemos una inflación baja, una reducción de la pobreza. De ahí es la importancia de que nuestra población eh, conozca y advierta los esfuerzos que estamos haciendo como gobierno para lograr estos indicadores, ¿no?, y que no es un tema que de reconocimiento del propio gobierno. No lo dice el gobierno, sino son los medios internacionales, son las revistas especializadas que señalan a Bolivia como un país que ha estado eh, haciendo algo diferente que le está llevando a obtener resultados que son dignos de resaltar. Entonces, esos elementos de que y querer pretender eh, eh, señalar que nosotros somos un país invisible respecto a estos temas es totalmente errado, ¿no? Y fuera eh, de todo de todo de todo o de toda objetividad por parte de algunos políticos como el señor Manuel Morales que pretende que eso es una mentira. No lo dice el señor Manuel Morales, el gobierno, lo dicen los organismos internacionales que resaltan a Bolivia por los indicadores y resultados macroeconómicos en el ámbito económico como en el ámbito social que estamos teniendo. Entonces, estos elementos nosotros los vamos a seguir preponderando. No nos olvidemos, María Ros, que hace más o menos una semana atrás firmamos ¿no? firmamos con el Banco Central un, el, el programa fiscal financiero donde nuevamente nos hemos fijado metas para este 2023 Bastante importantes. Y, que, y aprovecho la entrevista para poderlos comunicar e informar a nuestra, a nuestra población. En términos del crecimiento del PIB, es decir, la producción. La producción en nuestro país para el año 2023, nosotros nos hemos puesto como una meta de crecer al orden del 4,86%. Esa es nuestro, nuestra meta que hemos fijado, de que en el 2023 crezcamos en ese nivel en, en un orden del 4,86%. En un tema de inflación, nuevamente estamos poniéndonos una meta donde la inflación eh, que estamos estimando alcanzar sea del 3,28%, es decir, una inflación controlada, de tal forma que nuevamente gocemos como país de una, de una suerte de estabilidad en la economía para dar certidumbre a nuestra población, no credibilidad, para que nuestra población no se, no se eh, eh, sienta, eh, eh, eh, temerosa de que mañana puedan subir los precios, de que mañana no pueda haber la comida en el mercado, sino nosotros estamos trabajando para que nuestro país pueda seguir creciendo, nuestro país goce de estabilidad en los precios, que haya un me menor eh, Menor nivel de pobreza cada, cada año, que seamos cada vez un país más igualitario, con redistribución de nuestros ingresos y que todos podamos gozar por mejores días. En nuestro país, ¿no? Entonces, eso es algo importante, Maríos, que, eh, que hay que resaltar. Y nuevamente, te agradezco por la entrevista para poder compartir con nuestra población, con todos nuestros radioyentes, sobre lo que estamos haciendo en el gobierno, eh, a la cabeza de nuestro presidente y nuestros ministros de Estado se tiene y podemos anticipar alguna agenda para este por lo menos medio año desde el viceministerio para eh, lograr este trabajo similar a los anteriores y porque nos ha emanado de esperanza y de tranquilidad a muchos bolivianos la designación que se ha dado de parte de la revista esta revista internacional de Banker que es miembro del grupo editorial Financial Times en Londres designando a Marcelo Montenegro como el ministro del año como ministro de finanzas del año de la región de América que se ha planteado para esta gestión, por lo menos para este, este primer semestre de 2023, ¿cuáles serían los temas prioritarios? Brevemente, viceministro. Nosotros tenemos un plan de gobierno, un plan que, que señala y enfatiza trabajar en el tema de la industrialización, de potenciar la producción nacional con valor agregado, sustitución de importaciones. Y esa es nuestra meta, querida Marisol, acompañar a ese plan de gobierno a un plan 21-25 donde nosotros vamos a enfocar todos los instrumentos de política fiscal, de política monetaria, de política cambiaria orientados a este logro macroeconómico, a este objetivo macroeconómico que va en beneficio de nuestra población. Las metas son las metas son quinquenales, tenemos un 2021 un plan de gobierno 2021-2025 y estamos yendo paulatinamente a lograr esos objetivos y los resultados que hemos obtenido Maridos en lo que va de esta gestión 2022 que acaba de terminar, y esta gestión 2023 que estamos iniciando, están orientadas todas nuestras acciones y nuestros instrumentos a lograr ese objetivo, y como te digo, este año volvimos a plantearnos una tasa de crecimiento del 4,86%, gozar una vez más con un año estable en el tema de precios, los precios no van a estar controlados, el gobierno está trabajando para que nuestra población pueda gozar con los precios accesibles en el mercado y que no podamos tener los escenarios que estamos teniendo en países vecinos donde hay un problema muy laterante, muy lacerante, porque la población, la gente que tiene bajos ingresos, está sintiendo en sus bolsillos el tema de un incremento de los precios, lo que hace denotar que ellos tengan que restringirse y amarrarse el cinturón cada vez más porque su ingreso no les está permitiendo poder obtener los alimentos y poder llevar la comida a la casa de manera regular. Entonces, esta orientación que tenemos como gobierno, todos los instrumentos fiscales, monetarios, productivos, eh, agropecuarios, vamos a orientar a lograr un crecimiento en un estado de calidad. Gracias, pues, querida María brevemente y aprovechamos su participación para aclarar a quienes aún dudan de esta información que se conoció a comienzos de este año y para aclarar este tema del decreto 4850 que se promulgó el 28 de diciembre de 2022 se decía que, eh, que si uno tenía usaba Netflix Spotify, Spotify de, de internet pues de alguna forma se iba se les iba a multar por consumir se desmintió esta situación es decir este decreto a quienes va dirigido aclaremos para la audiencia que aún duda de este tema y que se tranquilice si es que aún piensa que se le tendrán esas multas por consumir internet y estas páginas netflix spotify entre otros por ejemplo gracias Marilos, por la pregunta sí. nuevamente en un escenario donde tenemos problemas eh, eh, por, por lo que está pasando la, la presión de un de una de un político y autoridad que tenemos en santa cruz la semana pasada, eh, un diputado de Comunidad Ciudadana, eh, también a través de redes sociales, quiso y pretendió incorporar incorporar dentro del, del tema mediático un supuesto cobro por eh, por concepto de impuestos al consumo de Netflix, Spotify y otro tipo de, eh, de, de, de servicios digitales. que Es más, señaló de que aquella persona que compre por Internet o aquella persona que pague con su QR o haga una transacción financiera, también va a sufrir un, un pago por concepto del impuesto que habría que estaría plasmado en, un decreto, en el Decreto Supremo 4850. De, mi persona lo desmintió la semana pasada en una conferencia de prensa y aprovecho el, el medio. Mira el decreto 4850 que había llamado dos. Tú debes tener colegas que son periodistas o comunicadores que desempeñan su trabajo de manera independiente. Tenemos abogados, tenemos uh, contadores, auditores, tenemos médicos, dentistas, comunicadores, economistas, etcétera, varios profesionales que realizan su actividad eh, de manera independiente. O sea, es decir que no dependen de alguien. Hasta el año 2022, querida Mayos, estas personas que de desempeñaban su trabajo de manera independiente estaban categorizados y deberían, de tenían que tributar en el marco del impuesto a las utilidades de las empresas. Es decir, ellos tenían que pagar anualmente el pago del impuesto a las utilidades de las empresas. Estaban dentro de la categoría empresarial, es decir, eran como una empresa, se los tomaba como una empresa. Y anualmente tenían que tributar bajo ese concepto, bajo los, el concepto de del impuesto a las utilidades de las empresas. Sin embargo, nosotros el año pasado, en julio del año pasado, sacamos la ley 1448 y se reglamentó esa ley en, en, en el decreto 4855. ¿Qué hemos hecho, querida Mayros? Con esta ley y con este decreto, lo que se ha hecho es trasladar el régimen tributario de estos profesionales independientes que ya no tributen en el IUE, en el Impuesto a las Utilidades de las Empresas, sino que tributen en el régimen complementario al IVA, en el EDSIVA. Muchas personas profesionales, tú o tus colegas, se, eh, mensualmente presentan el formulario Eres IVA, hacen su declaración de, de, de, de, de, en el formulario 110 del IVA y ahora... Estos profesionales independientes van a contribuir bajo este régimen y, por lo tanto, ya no van a contribuir bajo el régimen del IUE. ¿Qué beneficio tiene María Ros este este tema? Antes, cuando con, el, ese contribuyente tenía que declarar sus facturitas, no se le aceptaban las declaraciones o las facturitas que presentaba por el supermercado, por la limpieza de, de su de su vestimenta, o no se le permitía descargarse las, las, pension, las facturas por las pensiones de sus hijos que tenían en el colegio o en la universidad, no se le aceptaba en, el mar, en ese sentido, ahora, en el marco del régimen complementario del IVA, estos profesionales independientes van a poder descargar todas sus facturas de compra independientemente del gasto que, eh, eh, eh, asociado a esta factura. Por lo tanto, es un beneficio para el sector, de tal forma que estamos dando el mismo tratamiento a estos profesionales independientes como a un profesional que es dependiente de alguna entidad privada o pública. De esta forma que todos vamos a tener ahora el mismo criterio de tributación en el marco de la normativa actual vigente. Este, este decreto simplemente era trasladarlos de un régimen tributario empresarial a un régimen tributario personal bajo el régimen complementario al IVA a todos los profesionales independientes. Y que estos señores eh, eh, diputados políticos han querido usar este decreto supremo para crear zozobra, para crear incertidumbre en la población en general, porque todos consumimos, todos pagamos por poder, todos hacemos operaciones financieras haciendo, usando una plataforma de internet, todos usamos, gran parte usa alguna algún streaming, los jóvenes, Spotify, las familias en la casa usan Netflix, etcétera, y lo que querían era crear su obra incertidumbre, sobre, basados sobre en una mentira, con el propósito de incorporar ese tema a un tema mediático con un único fin político de crear zozobra en la población en contra del gobierno. Entonces, yo aprovecho para desmentir, se hizo ese tema, menos mal que se corrigieron, yo aprovecho, este tema no solamente ha sido un trabajo unilateral del gobierno, sino es un trabajo que se ha venido trabajando con los distintos gremios profesionales y ellos han pedido poder tributar como una persona particular, natural, y no como una, empresa, una persona jurídica o empresarial. Y eso ya se dio en el marco de la ley 1448 de julio del año pasado y que se reglamentó con este decreto supremo 4850 que fue promulgado el pasado 28 de diciembre del año 2022. Importantes aclaraciones. Gracias, viceministro de Política Tributaria, Johnny Morales, por su participación en Panamericana. Y hasta cualquier momento, que tenga buen día. A ti las gracias, querida María Rosa. A cualquier momento, cuando ustedes usted lo ordenen.